Como no quiero dejar votado este blog y en el afán de hacer con lo que se tiene, hoy día vamos a hacer una edición muy especial del Pregúntale a un Árbol, donde yo me voy a preguntar 50 cosas y se las a responder a ustedes. Hey guys. ¿Cuándo nací? Yo nací el 2 de junio de 1982. Nací en Valparaíso, en el Hospital Enrique de Formes, donde actualmente se encuentra el Congreso Nacional. Mido 1,82m, pero cada vez me voy achicando más por un problema en el problema de Peso 90 kilos, pero sueño con pesar 79 80. Mi nombre real es José Daniel. Así es. Sobrenombres: Pepe, Sauce y. Una vez me dijeron terremoto, y creo que ha sido el mejor sobrenombre que he tenido. Mi plato favorito no, no puedo elegir uno, nada le puede ganar un tallarines con salsa, pero hay un restaurante peruano que vende un tallarines cuatro queso que es como tallarín blanco con una salsa cuatro quesos más un gran lomo de carne. La comida que odio, que no me guste, que no paso es el pepino, no entiendo cómo a alguien le puede gustar el pepino. Mi última canción favorita es You, Me, Dancing, de Los Campesinos. ¿Eh? Está muy buena para bailar. De las ciudades que he visitado, el mundo Juan cual me gusta, Londres cumplió con mi expectativa. Berlín, cierto que hasta ahora no hay nada como Nueva York. O tal vez la comida en Quito. No, no sé, aún no lo he seguido. Mi primer concierto fue ver a los Jaios en la Quinta de Vergara en el año 95. Mi viejo me llevó, me bañó. Toda la noche y puta fue la sombra. La primera película que dije, mamá, quiero ver esta película porque lo vi en el trailer, porque lo vi en la tele, es mi amigo más. Excelente película. Mi saca favorita, en realidad tengo un top 5. La que menos me gusta, la que más me gusta: Duro de Matar, Alma Mortal, El Señor de los Anillos, Vero Futuro y Star Wars. Mis colores favoritos son El Verde, El Ámbar. Y el, el equipo de fútbol favorito, en realidad no me gusta el fútbol, pero por herencia familiar, eh, vamos a vender. Amo ser buen anfitrión. Yo odio la gente que no, que evade y como que no se compromete. Oye, ¿qué hacemos? No sabemos, que no se me ocurre, ¿qué crees qué, qué tú? No sabes, que no se me ocurre. ¿Perros o gatos? Bueno, me defino como una persona perruna y hasta hace un año y cinco meses atrás los gatos pero ahora ya me acostumbré Invierno o verano? Sabiendo que el verano eh, tiene sus privilegios no hay nada como un buen día de invierno Mañanero o nocturno? Toda mi vida fui una persona más nocturna pero hoy me he estado entrenando para funcionar mejor en las mañanas pero aún sigo siendo así full nocturno Café o té? El café lo veo como una herramienta que me despierta pero soy una persona full té Mi palabra favorita es epifanía siento que suena a lo que significa palabra menos favorita es irreflexión. Mi sonido favorito es el de un serrucho cortando madera. Mi aroma favorito es el azarren. El sonido que más odio... Ah, cuando el cubierto raya con el plato. Es como... Uh. El aroma que menos me gusta es el olor a cúter. Así como polvillo y cemento. Marvel o DC? De ser. Un héroe de ficción, el Mr. Keating de la película La Sociedad de los Pueblos Muertos. Mis personales, Chris Peruson, Joel Ayer, Hillary, Casey Neistat y no ¿Qué significa para mí la amistad? Siento que es una de las pocas relaciones que tenemos entre personas donde tira competencia, ni comparaciones, ni envidia, ni nada, donde uno puede permitirse ser vulnerable y que como sentirse a salvo. Lo que más me gusta de mi familia, al final todos son bienvenidos, donde comen cinco, comen seis y se da mucho amor a través de un buen plato de comida. Lo que menos me gusta de mi familia es nuestra incapacidad de abordar los temas que nos incomodan. Somos súper malos para decirnos las cosas. que incomodan. Mi principal defecto soy sumamente... Bueno, para enojarme, pierdo la paciencia muy rápido y cuando me frustro, eh, es cosa seria. Mi ocupación favorita, feliz sería granjero, pescador o carpintero como mi papá. ¿En qué país desearía vivir? Hace poco estuve viendo un, un programa, un documental sobre Lisboa y me enamoré. De aquí a cinco años tengo que ir. Mi favorito, a pesar que no soy muy buen lector, lejos lejos Julio Cortázar. Pop de Tchaikovsky, me encanta y me cae muy, muy bien. No soy tan dado para la pintura, pero me gusta mucho Mundial y el trabajo de Roy Lichtenstein. Mi nombre favorito era hombre, Gabriel, para niña, mujer, dama, uh, Isabel. ¿Hay algo que hayas querido hacer durante largo tiempo? Sí. ¿Tener un huerto urbano en el Torroza? Como por, ahí. ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, generalmente uno responde a que no tiene tiempo No tener tiempo significa que no le he dado prioridad Y en verdad no le he dado prioridad a ese proyecto Si tengo un lema, es hacer que las cosas pasen o dejarlas pasar Al menos el lema del blog ¿Cuándo fue la última vez que cantaste para ti mismo? Mm, hace muy, mucho, mucho tiempo ¿Y cuándo cantaste para alguien más? Mm, hace un año y cinco meses atrás ¿Cómo que? Mi serie de dibujos animados, favorita, es sin duda, Rotet. Mi recuerdo más atesorado eran las salidas con mi abuelo en la micro. y nos tomábamos un, un bote con un huesillo al final de la línea 14 allá en Valparaíso. Si pudiera quedarme toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería? Hoy día estoy en un lugar donde tener 35 me acomoda mucho. Además, esto me da una gran idea para un episodio. mayor miedo. Es morir. Creo que es de Ultimate FOMO. Fear of Missing Out. Solamente por eso me da miedo morir. Ok, espero que les haya gustado esta edición especial de un Pregunta un árbol. Por favor, tomen tres preguntas. Ustedes, tomen tres preguntas que les hayan gustado. Y respóndanlas en los comentarios para yo también conocerlos a ustedes. ¿Cuándo vendrá el próximo vlog? No lo sé. Pero es, es muy lindo de nuevo hacer esto. Así que si les gustó pónganle like, compartanlo, comenten y nos veremos pronto en una fecha en que no sabré decir cuál es. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah. Sí, sí. Bonus track, primera vez que me quebro un hueso en la vida, nunca he nunca usado yeso. Además, estaba respondiendo una pregunta y esto no es... <ríe> <tose> ah, qué de <kid> Ah. <laughs>